Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Miren los fractales mensuales aquí. Esta es la tendencia mayor. Entonces, voy a guardar un momentico todo esto. Miren, es que esto es una belleza. Miren, el ritmo, vamos a repasar. Ya para terminar, repasar todo. Entonces, ¿cómo tener éxito? Primero, detectar las zonas de oferta y demanda, ¿cierto? En mensualidad. Entonces, veo el precio aquí a mi derecha y voy a ver hacia cuál se va a topar, cuál zona de demanda se va a topar al lado izquierdo. Es una zona dorada de demanda, la mar con dorado. Es decir, que cuando llega a esta zona, aquí va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió aquí, en esta zona. Va a manipular por muchos meses para luego cambiar de tendencia. Ese es el primer punto. Este vendría siendo otra zona de oferta, porque tengo que marcar mis zonas de oferta y demanda, ¿cierto? Mensuales. Todo esto más a profundidad dentro de Telegram, trading institucional oficial. Una oferta de color dorado. Y miren la EMA Traders. Tendencia bajista. Con gran momentum. Hermosa esta tendencia bajista. Lateralización de engaño total. Y luego... Un impulso de tendencia alcista. Miren los fractales dorados. Miren la EMA que está por debajo. Luego aquí cambia a bajista. Y aquí cambia el ritmo de mercado. Miren cómo cambia el ritmo del mercado. Luego vuelve a cambiar de tendencia. Miren que la EMA estaba por encima. La EMA de color azul. Y miren que ahora empieza a ir al alza. Pero cambia de ritmo. Hay más momentum. Y luego acá se empieza otra vez a lateralizar. Y luego cambia de ritmo a la baja. Entonces si ¿sí se dan cuenta que. Este momentum de aquí. No es lo mismo a este momentum de aquí. Acá casi no hay momentum. De hecho no lo hay. Pero aquí eh, en esta subida sí lo hay. Y aquí en esta bajada sí lo hay.